Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% libre de gluten, libre de niños rata, aunque de vez en cuando se nos cuela alguno por ahí rezagado que no entiende, no entiende que este no es su sitio. Pero eh, en respuesta a una tal o un tal aloy, le digo Hades, aloy infinito. Ace of Empire 4, The Medium, out 2, Forza 5. Puedo seguir. Todos este año. Todos este año. Todos en el Game Pass. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta, Aloy Whopper. Los Whopper me lo como yo, pero también tú, Aloy. ¿Y ustedes qué? Sí, vale, habéis sacado el Ratchet claro, os lo han puesto gratis. Es que es importante eso, ¿eh? Yo sé que es importante. Duele, pero es importante. Porque no es lo mismo de que tu empresa toma. Toma, niño, juega. ¿Eh? A que te diga... Es que el otro día, el otro día me... me, me ilusioné. Me puse contento incluso con, con ellos. Porque digo, mira... Parece que les van a dar algo. Y cuando leo bien dice, 40% de descuento. Y yo mirando y decía, es que no le pensáis regalar nada. No, no le pensáis regalar nada a los.. nada, por Navidad. O sea. Así que chica o chico, Aloy, eh, estos, estos son juegos eh, exclusivos de Xbox que han salido en el 2021. Ahora estamos en el 2022 y todavía van a salir más juegos. Te vuelvo a hacer la misma pregunta, te vuelvo a lanzar la misma pregunta que te lancé el año pasado, que es... ¿Cuándo carajo vais a sacar algo y en el caso de sacarlo os van a cobrar 80 euros por cualquier mierda que saquen como el Returnal por eso estáis todo el día en Twitter lloriqueando es que eso yo lo comprendo pero bueno ahí, va, ahí iba la respuesta para Aloy que parece que se ha perdido y no se ha enterado de que este es un canal antipipas. Bueno, anti-pipas y anti NFTs. NFTS. Lo vuelvo a repetir por si si no lo he dicho o no lo he pronunciado muy bien. NFTs. ¿Qué son los NF los NFT? Pues son artículos virtuales. ¿En qué nos afecta esto o es bueno, es malo? Bueno, Vamos, a, vamos a, a, a primero a sintetizarlo todo brevemente. ¿Qué es un NFTF. Pues es un artículo virtual que tú compras virtualmente, y ya tienes yo todos sus derechos, por ejemplo, eh, una canción. Ahora vamos a poner un, un ejemplo un poquito más didáctico. Eh, para que os deis cuenta de hasta dónde eh, llega el tema y por qué es tan importante también. Bueno, eh, por ejemplo en el arte se han vendido pues eh, gifs, vídeos, música, por nombrar algunos. Eh, los artistas son libres en la forma y el contenido de sus creaciones. Por ejemplo en el campo de la música encontramos al grupo Kings of Leon que lanzó una versión NFT de su último álbum. Desde principios de 2021 las ventas de NFTS han aumentado considerablemente. Recientemente la cantante Grimes, o Grimes, no sé cómo coño se dice, vendió casi 6 millones de dólares en arte NFT. En menos de 20 minutos, mientras tanto, el famoso gato de internet Nine Cat ganó casi 460 mil dólares por su arte digital. Pero el que ha dado que hablar en los últimos días es el artista Beeple, oh, o no sé si, creo que se dice así, Beeple, cuyo nombre real es Mike uh, Winkelmann. Creo que es más fácil decir Beeple, pero bueno, cuyo collage digital Everydays los primeros 5.000 días ese es el título completo, se vendió por 69,3 millones de dólares en marzo. Ya Christie's, eh, siendo el primera NFT que se vende en una gran casa de subastas, antes de esto, el NFT más caro vendido por la eh, era otra obra de Beeple que fue adquirida por el coleccionista estadounidense Pablo Rodríguez Fraile, por unos 6,6 millones. Se trata de un increíble aumento de valor, teniendo en cuenta que la adquirió cinco meses antes por 67 mil dólares. O sea, ya estamos especulando un poco, y esto es muy importante: el nombre especular, porque es lo que va a. en lo que consiste prácticamente. Eh, gran parte de la economía ¿y en qué nos afecta a todos esto todo esto en los videojuegos? tranquilidad, tranquilidad vamos a seguir con esto porque aquí hay uh, unas cuantas cositas uh, como lo que son las monedas o por ejemplo incluso hasta cápsulas del tiempo o vete tú al saber si eh, testamentos en todo caso volvemos a lo mismo es un artículo digital que tú compras con tu dinero tu dinero eh, también puede ser digital porque al fin y al cabo nunca llegó hasta en tu cartera ¿vale? nunca llegó hasta en, vuest en vuestra cartera pero tú lo tienes en el banco y te vas a gastar ahora vamos a entrar con los videojuegos para que no os vayáis a a, a ir a otro canal vas y estás jugando al cerda y ahora resulta que a alguien se le ocurra comprar eh, o hacer una espada con unas habilidades especiales y tú vas por ahí partiendo la pala por todos lados desde que la has comprado claro tú el resto de jugadores no en un, en un juego multiplayer como el de Z o el Pug o el Fortnite <coughs> y cualquier juego de estos eh, los que tengas que los que haya esa interacción ¿no? entre mucha comunidad poder comprar un objeto que sabes que solamente lo vas a poder tener tú o a lo mejor tú y otros pocos más y ya está y ya nadie lo va a tener nunca más. Entonces se va a convertir en un objeto digitalmente preciado, un objeto que quizás algún día ese jugador eh, decida venderlo y le pueden dar más o le pueden dar menos, como en la vida misma, como en la vida real, eh, dependiendo de, de cuánto es eh, de deseado ese ese produ producto ¿no? entonces aquí se abre pues una un debate eh, bastante grande porque aquí entran eh, apuestas eh, entra ahí donde tú puedes hacer una transacción de dinero pero voy más lejos ahí y sé que muchos de los que me veis entráis en torneos. Imaginaos que alguien eh, en un torneo de jalo va profundamente a saco, va petado. Es como un deportista que está dopado, está eh, es, haciendo el, el ejercicio muy bien, pero ¿por Pero porque está dopado. Ustedes me entenderían por dónde voy, ¿no? Entonces me refiero a que en un torneo pues ya habría que tener ya eh, mucho más cuidado que ya hay cosas que, que mucha gente tramposa de la vida, en los ordenadores lo hacen, pero bueno. Estamos hablando ya de cosas ya eh, que se pueden manejar dentro de un mercado que nosotros algún día vamos a más pronto que tarde vamos a conocer como metaverso y qué es el metaverso el metaverso es roblox es second life eso eran los precursores por decirlo de alguna manera o por lo menos en lo que se puede convertir quizás roblox dure más pero el día de mañana de la misma manera que ya prácticamente hacemos las compras con el móvil que no es precisamente un dispositivo de mi agrado porque siempre lo tengo maltratado por cierto una cosa antes o sea, eh, la funda protectora que protege se protege de sí misma porque se puede romper el cristal de abajo pero no, no la, la protección entonces para qué carajo si, que lo envuelvan entero con la eh, no, no entiendo pero bueno no sé, a ustedes os pasa esto de que se rompa la, la pantalla por... En fin, bueno, ahí está el debate, ¿no? El debate de NFTS es bien o mal. Hombre. Evidentemente todas las cosas que, a las que se les pueda dar un uso, eh, que también hay que decir, no regulado, porque estas cosas... Al final hay que regularlas, para, sobre todo para no cometer el error de, de, de, decir, de que te vayan a estafar. Porque al por fin y al cabo son a lo que va la, mucha gente. Y estamos viendo que hacen especulación con las consolas, que es algo físico, cómo no lo van a hacer con objetos, armas eh, que se usan dentro de los videojuegos. ¿Habría que diferenciarme como jugador de los demás que no lo tienen? Yo creo que sí, ¿no? Porque esos que se quedan atrás no es porque se, quede, se quedan atrás por la única razón que es el dinero. Ninguna otra razón. O a lo mejor ni siquiera eso. Pues, como digo, si a alguien se le ocurre hacer un tener una determinada arma con unas determinadas características y solamente hay 100 unidades, son 100 personas dentro del mundo de ese videojuego que van a poder usarlas a no ser que como un objeto no virtual sino físico lo vendas que lo no puedes hacer por supuesto porque para eso está podemos comprar arte podemos comprar eh, hace poco no sé si lo visteis en el, en el telediario eh, el año pasado compraron creo que fue el primer eh, mail no sí, el primer mail el primer mail oficial que se logró transmitir entre un computador y otra computadora y se vendió por bastante dinero ¿eh? con sus papeles eh, regla hola qué bonito estamos hablando por supuesto de, de, un, de una cosa bastante anecdótica estamos hablando del primer mail no, no decía creo que decía gracias Thank you en inglés. Thank you. Vale, o sea, no era un mensaje muy largo, sí, como para un gran paso para la humanidad ni, no, no, no, no era, era gracias y era por probar. ¿no? Era por, me imagino que el que lo estaba inventando en ese momento dijo, ¿qué digo? Bueno, no tengo yo mucho que decirle a la otra. vez si esto no va a funcionar, gracias. Son dos palabras. Y ya, para adelante. Bueno, pues eso hoy en día se ha vendido. No me pregunten dónde ir a, a comprar este tipo de cosas. Eso yo ya búsquenlo ustedes. Pero que sepáis que todo este lío que ha pasado, por ejemplo, con el stalker que quería meter en fts y que al final no lo va a hacer. Eh, o, por ejemplo lo que no hace muy poco dijo Phil Spencer sobre los NFTs que no está muy por la labor de, de digamos de ese tipo de economía y, y ya solamente faltas tú es decir ustedes qué es lo que pensáis de los nfts si os hace gracia o no y en qué en momentos lo usaríais eh, digamos estás haciendo un poco trampa es verdad te has gastado dinero todo es legal pero para mí el usarlo en los videojuegos y darle unas características o una o, o una ventaja sobre el resto de jugadores no me parece no me parece justo y mucho menos en una competición entonces, los NFTFs eh, en los videojuegos, yo por ahora les digo que no. ¿Y ustedes qué pensáis, amigos? Eh, por cierto, espero que este año sea eh, desde luego mucho mejor que el anterior. Y para no quedarnos cortos, que sea mejor que, que el próximo que venga. Ya está. Con esto vamos a dejarlo por hoy vamos al tema de los nfts porque a mí me interesaba tocar el tema y como he dicho tras una conversación con, con un amigo que estuvimos hablando precisamente de eso eh, dije la verdad es que con lo que ha pasado con stalker que quería ponerlos y luego al final no lo va a poner y con ya con otros que hay como Roblox y todo, en fin pues sí sí es va haciendo hora un poco de tocar el tema no pero ya está bastante enquilozado en la música y en otro tipo de tendencias artísticas no quedaba o sea no iba a tardar en que estuviera también presente en los videojuegos donde, por cierto, se pueden encontrar los los ítems o los, o los objetos más extraños eh, y pagar un pastizal por ellos, ¿no? Entonces, pues esta es el, la pequeña reflexión que tengo sobre el tema. Muchas gracias por haber aguantado todo este tiempo. Ya sabéis todo lo que tenéis que hacer. Suscribiros, darle a like eh, y comentad qué es lo que os parece todo esto de los NFTs. Hasta la próxima amigos, nos vemos en otro capítulo, en otro programa de Toxic Game Channel, ¿vale?